28 de enero, Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes santos, teólogo y doctor de la Iglesia. Su nombre era Tomaso de Aquino. Fue un prevítero fraile, teólogo, filósofo católico, perteneciente a la orden de predicadores considerado el principal representante de la enseñanza escolástica, una de las mayores figuras de la teología sistemática en la Iglesia Católica. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XII, además de ser punto de referencia de las escuelas de pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra Doctor Angélico, Doctor Común y Doctor de la Humanidad y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Principal defensor clásico de la teología natural. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles lo lanzaron a la popularidad. La recepción de su obra favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y la fe católica. Recibió influencias del platonismo, de Agustín de Hiponia, del aristotelismo, de Averroes y de maimónides a quienes tomaba como autoridades su obra más conocida, Suma teológica, un compendio de la doctrina católica en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos y suma contra gentiles. Compendio de Apología, filosofía de la fe católica que consta de 410 capítulos agrupados en cuatro libros, redactado a petición de de Raimundo de Peñafort. A Tomás se le debe el rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra teológica monumental, así como la Teoría del Derecho, que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia en 1567, y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. Su festividad es 28 de enero. En palabras del filósofo inglés Anthony Kenny, santo Tomás de Aquino, considerado uno de los más grandes filósofos del mundo occidental.